Camilo Torres Restrepo, 50 años de amor eficaz. Del 15 al 17 de febrero en el Centro Cultural Gabriel Betancur Mejía. Lunes 15 de febrero, lanzamiento del libro Revolucionario Sonriente a las 4.30 pm. Lanzamiento del documental El Rastro de Camilo a las 5.30 pm. Las actividades para el martes 16 de febrero. Charla El pensamiento de Camilo Torres y el bien común de la humanidad a las 2 pm. Lanzamiento del libro Camilo, Mirar y juzgar, soñar y actuar, impactos y proyecciones a las 6 pm. El día miércoles 17 de febrero se llevará a cabo el panel Camilo Torres, Educación Popular, Investigación, Acción, Participación a las 5 pm. Organiza Eje de Paz con Justicia y Democracia y el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Pedagógica Nacional.